Muy buenas tardes, un placer volver a estar en, en esta casa, que es la, de, es la de todas. Y bueno, quiero empezar agradeciendo especialmente la, la invitación y hoy lo hago regalando una guía del proyecto SCAP sobre seguridad que hemos elaborado junto con la ECF. Con la y destacando que tenemos un objetivo común ¿no? y eso creo que es lo primero que tenemos que reconocer eh, el tejido social, las administraciones públicas, las empresas y, y la sociedad en su conjunto. ¿no? Si tenemos un objetivo común, después vendrán las herramientas y las medidas con las que eh, hacerlo posible. Y ahí eh, pongo el objetivo en eh, reducción de la movilidad. Pacificación y cambio modal, como tres claves o tres eh, objetivos que podemos cumplir eh, con las medidas que pongan esta Cámara, los ayuntamientos y el tejido social en, en su conjunto. ¿no? A las Administraciones les pido acción. Eh, es urgente y necesitamos eficiencia administrativa y legislativa para que los cambios lleguen lo más rápido posible. Antes he han mencionado los 130 kilómetros de carril bici de la ciudad de Sevilla. A eso, en los colectivos ciclistas, le llamamos efecto Sevilla. Si llega rápido, el impacto es mayor, es más rápido y la ciudadanía se adapta mucho más rápido a ese proceso. A las asociaciones y al tejido social nos estamos eh, exigiendo conseguir los medios para poder seguir el ritmo al resto de los cambios. Y es que esos cambios, estos discursos, llevamos eh, provocándolos más de 10 años. Es decir, hace 10 años que estamos diciendo que el vehículo nos está haciendo daño. Eh, y lo estamos haciendo además basado en datos. Y es que no todo el mundo tiene un coche. El 51% de la población no tiene carne de conducir. Es decir, no. Eh, no accede a los bienes y servicios a través de la utilización de un coche. Los barrios eh, más desfavorecidos, y esto es un, un indicador eh, estadístico totalmente objetivo, no tiene acceso a un vehículo en propiedad. Por lo tanto, la obligación pública para que tengamos acceso a ese derecho a la movilidad no lo trae el coche, lo traerá el transporte público y la combinación con eh, la movilidad peatonal y, y ciclista. Por otro lado, las infraestructuras, eh, datos recientes de la ECF, abarcan el 17% de las ciudades en el caso de, de España. O sea, que estamos eh, muy por debajo de los niveles europeos que rondan entre el 60% y el 80% de las redes de infraestructura ciclista que coinciden con las, eh, con las avenidas y con, y con las calles en nuestras eh, ciudades. A los medios de comunicación les voy a pedir una actitud crítica y profundidad en los temas. No nos podemos quedar con los chascarrillos y no nos podemos quedar con las conversaciones de bar. Tenemos que entrar en profundidad a los temas y por eso ahora estamos hablando en estas mesas de eh, redistribución distribución del espacio público. ¿no? Ya no nos quedamos con queremos una peatonalización aquí o queremos un carril bici aquí, sino que queremos redes de infraestructura ciclista, queremos que esas peatonalizaciones y esas zonas de bajas emisiones se amplíen a las ciudades y, por eso, eh, desde nuestra organización, eh, hemos hecho propuestas a la reforma de la ley de, de tráfico como zonas de prioridad peatonal, para que esa prioridad peatonal se pueda hacer extensiva a una gran parte de, de la ciudad. Y a las empresas privadas vamos a pedir, primero, ejemplo, como habían dicho los, los ayuntamientos, con sus planes de transporte al, al trabajo y, y apoyo, ¿no? y en especial a las empresas públicas, porque tienen una doble responsabilidad, la privada y la pública. Y a Ahí eh, apunto directamente a DIF y a RENFE con la intermodalidad y el impulso a, a las cadenas de transporte. Muchísimas gracias, Laura. ¿Tobias? Pues eh, buenas, eh, buenas tardes. A...